Bienvenidos a Ideas y Arte con Betina, hoy haremos este pin para decorar esta cajita. Esta cajita la personalicé de amor, pero si desean que les haga más pines para toda ocasión, me dicen en los comentarios que con gusto se las haré. Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Vas a cortar un cuadro en cartulina de 23 cm por 28 centímetros y vamos a medir primero 2 centímetros en sus cuatro lados ahora vamos a medir o a trazar 4 centímetros con la regla y el lapicero sin tinta vamos a trazar las líneas, puedes reemplazar el lapicero sin tinta por la tijera, vamos a trazarlas para poder enseguida hacer los quiebres más fácil ahora vamos a hacer los quiebres y vamos a cortar estos lados, estos dos, estos dos y vamos a cortar estas partes, esta sería la base de la cajita, ahora vamos a aplicar silicona líquida en estos lados, igual en estos y vamos a empezar a armar la base así pegamos bien todos sus lados nos quedaría así para hacer la tapa corta un cuadro de 24.3 por 30.3 centímetros y vamos a trazar así. Vamos a medir 4 centímetros y trazamos la línea. Luego vamos a medir 2 centímetros, trazas la línea, 3 centímetros, trazas la línea y seguimos así. 2 centímetros, 3 centímetros, igual en este lado. 2 centímetros, 3 centímetros vamos a igual a hacer o a trazar las líneas con lapicero sin tinta para doblar o hacer los quiebres más fácil, vamos a hacer los quiebres y ahora a cortar así vamos a quitar esta parte donde trazamos los 4 centímetros y, este, y cortamos esta parte igual en este lado vamos a cortar así cortamos esta y cortamos este extremo ahora vamos a aplicar silicona líquida en estos lados y pegamos así igual vamos a aplicar silicona en estas partes que sean los 2 centímetros que trazamos doblamos pegamos bien y ahora vamos a aplicar silicona líquida en estos 4 centímetros Y tomamos la base y vamos a pegar así ahora aplicamos silicona líquida en esta parte que me faltó y doblamos y ahora cerramos vamos ahora a cortar un rectángulo en cartón baja de 14 por 20 centímetros vamos a trazar la mitad de 20 y trazamos la línea, vamos a dibujar un corazón voy a medir 2.5 centímetros para dibujar un corazón en el centro esto lo vamos a cortar, acá lo que hice fue delinear el corazón con marcador rojo vamos a utilizar papeles, ahí les dejé las medidas voy a cortar esta imagen por todo el borde y vamos a pegar así pegamos esta parte así Y esta buxia que está, me quedó grandecita, la vamos a cortar así. Ahora vamos a cortar, así dejando un borde negro. Voy a utilizar marcadores para decorar esta parte. Vamos a hacer así rayitas inclinadas voy a decorar con este lapicero plateado, pero esto es opcional y voy a escribir este mensaje Hoy amanecí queriéndote más Y voy a repasar para que se vea más gruesa la letra. Ahora voy a utilizar estos fomis. Fomis o eva. Voy a tomar este rojo y voy a escribir. Te amo. vamos a hacer corazones en este plateado también voy a dar vuelta para que no me quede la marca del lápiz igual en este azul este te amo lo pueden pegar en, en el fondo azul o negro y los corazones los vas a pegar en goma eva negra nos quedarían así esta la delineé con marcador negro y ahora lo que vamos a hacer es pegar todo. Estos pins están muy de moda, los pueden hacer de cumpleaños, de meses, para la ocasión que necesiten. nos quedaría así. Ahora vamos a utilizar dos palillos de 12 centímetros de largos y los vamos a pegar acá. Vamos a tomar ahora la caja y vamos a marcar la parte superior. yo creo que esta frase ya la había escrito pero ustedes pueden utilizar o escribir los mensajes que deseen eres todo lo que necesito para ser feliz voy a decorar así con este marcado este es un lapicero plateado esto es opcional Y voy a decorar la letra así, delineándola. Ahora voy a tomar el pin y le voy a aplicar silicona líquida o caliente que pega más fácil, más ligera. Amigos esto ha sido todo por hoy, si te gustó la idea regálame un like, recuerda compartir el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.